Nos llevaron al tubo de la risa, ya bajo las banderas que ganaron el mapa, al tubo de la risa y qué alegría, recobramos contentos y felices a cada vuelta de los caballitos, recién ganado el vértigo, descalza la esperanza, los tiros de la guerra, aunque nosotros, chupando un pirulí, pegajosos de espuma azucarada, éramos mientras tanto la dicha de la casa. Mickey Mouse en las ferias juraría, aquí no pasó nada. Y la escuela después, donde aprendimos a ser buenos cristianos por la gracia de Dios y las calderas sulfurosas de aquel Pedro Botero, los himnos nacionales en columna de a la interminable tabla del siete que aún nos sigue, robándonos el sueño, tanto cuento de niños ejemplares y de mártires precoces que no iban a robar fruta verde, o por morera, al patio de las monjas, donde estaba a punto de surgir refugium pecatorum, la refulgente virgen, a llevarnos, qué aburrido, con ella a coger lilas, para el altar de mayo. Quien más diera, ganaba un peldaño hacia el cielo con papá y con mamá si no eran rojos. Y a nuestro pesar, lo eran. Porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Por aquel tiempo, Fuimos instruidos por las buenas conciencias, se acercaba nuestro día más feliz, nos prometieron y ante el pan celestial no desvelamos los zapatos lustrosos, mordiéndonos los pies, cercados los pasteles por encajes, el misterio anunciado. Almidonada fecha que en los años siguientes no podríamos casi reconocer en las palabras solemnes. ...que inculcaron en nosotros las costumbres decentes. La sarta, dolorosa gloria del Rosario, la visita al Santísimo... ...toda la mise en scène del Colegio de Pago... ...donde fuimos incapaces, sumisos entre tanto misterio y ases deportivos... ...de echar de menos ciertas caras. Es estrecha la puerta que conduce... Se quedaron atrás, adiós muchachos, quienes ahora encontramos por la calle su buenos días servil mirando al suelo, que siempre ha habido otros, ricos y pobres. Nos han dicho, aunque nos queda más diáfano el recuerdo de los anocheceres estivales jugando al escondite, conteniendo el aliento para no delatar nuestra presencia, nos estaban buscando. Mirábamos a la noche galáctica tan lejos de la mosca aburrida del aula y nos pasaba por la imaginación todo un futuro sin clase y sin castigo, con libertad de movimientos y pelo en pecho, por supuesto, no quedaba ni rastro de la misma amenaza que hoy ya no es un juego. Nos habían descubierto. Uraño, el eremita su cubículo deja y se lanza a la calle, critica así sus límites, deja a la soledad que vaya transmutando lo impuro de su cueva, se vierte, va esparciendo con desmesura trozos de su propia sustancia en tertulias tangentes, en cenáculos otros, en círculos opacos. Desperdicia. A lo más, su mirada le lleva a acobijarse muy al modo transitorio, en vestigios de lluvia, conmemora sus bodas con la intemperie. execra a toda arquitectura, ya aborrece lo medido que alberga lo desmedido, abjura de la decoración o la cobarde imposición de ritmo al aire. Ignora de su propia fachada la traza, no el verdín ni el desgaste, sí el rango, sea cual fuere. Altas, desatendidas celosías, de miradores vacantes, patria penas, de palomas huidizas cuyo mensaje roto, quien percibe lector de ajenas rúbricas, de tinta desvaída sobre legajos secos, o su la, made, la madera se echa a volar, cornisas agrietadas cobijan a malezas, y no en un día señalado en que un ciclón convoque, el polvo, los fragmentos sino a todas las horas van cayendo de la altura las materias de un canto ya perdido hasta la calle hasta los sumideros no doblegando nada no imponiendo una flora sino accidentalmente y resbalando en la testa dorada y renovable de la hidra que abajo habita mantenida eficaz limpia, consolidadora, entre, entre la luz, luz cambiante de, de los sótanos. Y no solo sucede fugaz y tenazmente esa tumultuosa caída impredecible desde los viejos ámbitos del ojo. Mil silencios se producen allí, germinan, tensan vigas y pavimentos, hasta reducen vuelos. En las grietas anidan de campanas, Aleteos y silencios, habitantes volátiles de los insomnes corredores, pueblan el pasado, la ruina celeste. Si otras bestias perviven de la vida que hubo, acaso sean invisibles reptiles de no sabido nombre, monstruos que representan pecados y aficiones con la fidelidad de figuras heráldicas. Pero la reina, presumiblemente, Desolación expulsa con su manto todo lo vivo, solo deja que la acompañen. La candidez de un ave que es espíritu, la, la negrura, negrura de otra, otra que es presagio, de la que, que ya, funesto, abajo bulle. Risueños servidores proveen a los cubiles, trabajan la caída de las altas criaturas irreales de piedra cuyos gestos de indolencia el sol dora dando luz a los pámpanos, resaltando versiones de guirnaldas, aromas y volutas cubriendo un horror más antiguo, como, como al final al destío, destío, el, viento el viento del, del oeste, oeste viento de, de oeste, rara aparición y reputado como, como sentimental. Las balaustradas y, y las cúpulas, cúpulas va reaciendo que el vacío, Respire azul en, en una tregua santa de los extremos, de los extremos. Se, engalane se engalane de una luz imposible, una luz que, imposible que, subsiste. que subsiste, apenas unas horas, y su nostalgia tanto, tanto inútil talismán, helado arcángel derrotado. la mano sujetando con delicado gesto, levemente la poma fue escogida por las puertas de alcurnia, doble hoja, herrajes estrellados para uso de llamador. Muy pocos se atrevían a alzar al de bronce y bocamanga de blondas, asimismo de bronce, Demasiados finos los dedos para ser impune la llamada. Cualquiera, sin embargo, podría empuñar aquellas más pequeñas en hierro, de más tosco gesto, que señalaban una estirpe de baja fundición en las rebajas del mote. Y esperar un Dios le ampare de quien daría su mano derecha con tal de que el hierro fuera bronce de la noche a la mañana. El odio al enemigo Nunca fue otra cosa que envidia. Los poetas, convocados por unos y por otros, no pueden escoger entre metales tan nobles en su puesto de materia inerte. Solo pueden reafirmar su desprecio a los dos bandos, morir entre dos fuegos. Canción. Amigos y si la guerra, despiértame la sangre. Pondremos cebo de papel de plata al barco submarino. Amigos y si la guerra, camúflale las gafas a ese tanque que no sepa el camino. Ayúdame a sembrar, amigo, el aire de polen clandestino, para que el bombardeo acobardado confunda su objetivo. Amigos y la guerra, que no cuente contigo ni conmigo. Reflexiones morales ante una foto de una niña vestida de primera comunión. Empaquetada en una tarta nupcial de tules y organdices con gesto de cabreo, forzando una sonrisa a Jesucito de mi vida, sufriste la prueba de los focos del fotógrafo. La cofia era de perlas cultivadas, los guantes de gasa, la sonrisa del carmín de tu tía, el libro guarnecido de nácar con el lomo dorado y reluciente, igual que la custodia del Santísimo, el rosario de, de plata labrada, zapatitos de charol, el vestido de vuelo almidonado, el almidón se extrae de la patata. El labrador que labra la patata vela su crecimiento subterráneo, acaba mal vendiéndola para usos industriales o privados. El labrador que guarda sus ahorros para decir, la cofia era de perlas, de su hija de seis años. Para que tiemble al tiempo que lo hace al tu corazón que... iluminado. Nadie, Nadie encenderá, encenderá una lámpara de aceite cerca del tabernáculo. Ninguna cañonería de órgano te llenará la espalda de merengue. Nadie, Nadie pondrá, pondrá su, su lengua como, como alfombra, alfombra, mientras todas las claves de los arcos sustentan todo el templo para tus nupcias. Nadie. Nadie. No. Nadie no. Nadie no me vengas con ganas de caer, de que te eleven espejismos de dicha a la peana donde el azar vendido te ponga cara de inocencia y llueva arroz y maná sobre los dos. Tu sitio, tu sitio está por los caminos, por los que, han caminos que han cortado, está en el mar de Mieses, una alondra no cuenta por hectáreas, difícilmente canda los graneros, bodas con loa intemperie. Eso es lo tuyo. Pues si cedes al ángel, pues si cedes que, te ángel nupcial, que te abre la te cámara asesoras nupcial y te asesora sobre cuentas corrientes, sobre ovillos de sueños, que sí, imposible Dios. que sin devuelta a ver a los amigos, las, las alondras, alondras y el pan de las alondras, alondras. No, vuelvan no vuelvan la cabeza y te retiren, y te retiren definitivamente, definitivamente su físico. saludo. Toda la propiedad es geometría o a ella tiende. Cajón, Cajón plano, plano, plano, parcela, parcela álbum, álbum para, para las fotos. fotos. No sea que el torrente de abril se lleve parte de la base o la altura. No sea que no corresponda su reciente júbilo con, con los rasgos, rasgos y, trenzas y trenzas que la ataban a tu imagen sellada. Deja que entre en lluvia y sol en tu archivo no, no levante levanten los céfiros. los céfiros, borre las escrituras el gozoso llanto de cuánto tiempo, tiempo hemos perdido creyendo, creyendo que, que tenerte era amarrarte. Y sal, y sal al campo, al monte de raíces y espera más y viene, será tuya por vez primera, nunca, nunca lo fue antes, si no, ¿qué más te da? Te comunicas, te comunicas con lo mejor de ella, de, de los surcos, surcos del, del muro o, o el aljibe. aljibe, a través de los cuatro mmm, aire, fuego, tierra, de los cuatro elementos que están en todas partes, son, son de, de todos, todos y todo, y todo lo, lo poseen, poseen. y nunca, nunca forman un cuadrado que sea su propia cárcel. Su propia cárcel. Sobre la oscura faz de la madera, un muchacho con tiza marca la puerta de su casa, cierra el último anillo de la diana, da unos pasos atrás, años más tarde repica el aldabón, gana la tibia ternura del hogar, rebasando el umbral y no repara en el borroso blanco picoteado por los dardos de entonces. Cuando éramos pequeños, blandiendo mala leche, eran los buenos que salvaban el fuerte a última hora cercado por los malos. Sentiría más aliento en la silla, menos frágil la sopa y cuesta arriba el regreso al trabajo. Pero hoy no distingue la diana. Los tiempos han cambiado, ni aún menos la cabeza del patrón en su preciso centro, ...saltando de un disparo. Salamanca. Ciudad de polvo y de papel dorado... ...sopor del auro coronado de torres de arena... ...deshaciéndose. Lepra que baja hasta las bocas... ...de las alcantarillas añusgadas... ...mientras las gotas gélidas... ...del vodka con naranja... Descienden a la mesa de madera mentida, a la múltiple mesa en que nadie reparte pan ni sabor de encina. Nada que a corazón semeje. Parcheado barrio de sucias hojas de lunes, de aguas podridas, pobre zurguén, hediondo, amenazado tormes, recuelo de café bajo los puentes, la flecha rota bajo los neumáticos... Chopera purulenta, polvareda en invierno e infierno, soto talado donde los muchachos, mutilado jardín del paraíso, juegan con pieles de yogur fechado. Ecema de escombreras donde agoniza el nombre de Fray Luis Dulce. Jaulones de ladrillo que amortajan al campesino desertor rumiante del aire enrarecido de la calefacción central, agua caliente para borrar el aire del carrasco, el olor de la jara, el dibujo del surco. Camisas de colores para viles bastardos en grandes almacenes, pero palmas de juerga en los mesones de Logalina, aulas sabiondas y la orla sobre el empapelado refulgiendo, Ciudad, barrio, jaulón, aula perdida, ribera del bostezo, Salamanca. ¿Qué nos importa si habitamos brillos lo que pasa en el mundo? Recompón los pedazos si no sale la misma escritura. Cuando alcen las copas para el pacto de alianza, volaremos a otros resplandores. Sobre el mar que anegó nuestra cabaña y la carta marina colgada de tu cuarto... Un trozo discontinuo delimita la zona donde la prohibición de echar el ancla persistirá mientras existan minas y un póstumo peligro de que el amor estalle. Cuando alcen las copas para el pacto de Alianza, Recompón volaremos pedazos, a otro resplandor. Recompón los pedazos si no sale la misma escritura sobre el no, mar que anegó nuestra cabaña. No importa que se siga leyendo la luz en las palabras. Ya el poeta no hace como antes, boceto de sus lágrimas, ni refunde su canto hasta el poema. Ahora, directamente, como el líquen sobre la piedra inerme, Dispone las palabras a sabiendas de que el tiempo ha dispuesto el cañamazo de lo que va a escribir para el olvido. De las todas las palabras se han escrito describiendo su vida laboriosa, su acarreo profesor de provisiones para el bien. Mil tratados de geología y botánica registran los nombres de las piedras y las incorescencias. Más pequeña hierba ya está resignada. Nada, pues, tengo que decir de cuanto veo. Aunque puedo elevar a la cabeza, erguir, distinguir el ritmo, y al fondo del paisaje, abandonar, ni siesta pastoría los desolados muros de la prisión y no escribir en ellos ni sobre ellos una palabra sola, libertad. Gracias, gracias. Gracias por este emocionante recuerdo a Aníbal Núñez. Hoy tenemos la suerte de contar, además de con familiares directos suyos, también con un sobrino de Aníbal, Álvaro Núñez, que quiere leernos un poema dedicado a su tío. Álvaro. No quiero dar las gracias en, en nombre de los, que, de los que ya no están. Cayendo en la copa de un roble dorado, estoy cayendo. Ella en las alturas, yo de pie en ruinas. Sublime belleza, pabellón fastuoso donde el granate predomina sobre el rojo y las estancias pierden su forma. Los grabados semejan demonios, tan bellos todos, que el ánimo excitan y el pulso se dispara en febril batalla entre destino y ego. Porque la muerte tan solo es la búsqueda del albor. Arriba en las alturas cayendo, carente de fondo y perspectiva, diluyendo ocre y nieve en un sueño tan perfecto que daña la retina, que devora la rutina, encina de mi olvido. Allí estaba la belleza de gritos vestida, cayendo en un río estanco de lirios y fango. ¿Es delirio o es castigo? La muerte vestida de blanco no inmuta al náufrago ha sido al clavo que arde de esperanza y ya Ciego añora lo que jamás vio y añora. Ella estaba aquí primero y la poesía ya partió. Rompió las ansias, quebró las venas azul plomo que ya fluyeron en manantiales desprovistos de heridas. Y la belleza perdida alberga deseos de ser arrasada y de yacer a los pies de tan mágico cenotacio. Muchas gracias. Bueno, vuelvo, vuelvo quería hablarles en un momento de un libro que. Saber, y que es un libro que es un homenaje no más o parte de este homenaje a Diego Naturi. Es, es de lectura antología desordenada y es que es una antología de algunos poemas de San sí. Diego que no han estado en este, en este recital de esta lectura y que no me he permitido desordenar de acuerdo con ¿Cómo uno rellena las cosas, profesor Fernando? Y a con criterios que, ellos, que sí. más bien, bien obedecen a alusiones y sí. mías de algunas breves experiencias que tuve con Aníbal y con sus padres, especialmente. Están eh, los poemas de Aníbal, que creo que son representativos de, de sus épocas más, de sus más importantes, y yo me he permitido inscribirme. Un poema un poema y hacer algunos párrafos, algunos pequeños notas que verán a ustedes en el libro de sí. cursiva, que son no más que pues, recuerdos de un poeta también, que también sí. quiero ser, en la en la sí. inmortalísima obra de, de otro poeta que tuvimos que la, suerte la suerte de tener en esta ciudad y, y que hoy tenemos la suerte de tener para esta ciudad. Espero que ese libro, que va a poder y mucho más que las sí. cosas temporales que hagamos aquí, le recuerde siempre que Aníbal es que sí. Lamaruñe es parte de esa ciudad, es su literatura, es parte de la historia de la literatura y que cualquier recuerdo a Aníbal Lamaruñe se sustante sobre todo en su virtud. Muchas sí. gracias. Una persona de la Asociación de la Patrimonio Histórica quería participar. Bueno, yo voy a ser muy breve porque después de todo lo que hemos escuchado, lo que, lo que hemos vivido a través de las palabras de, tanto de Marta como de Ángel, como de, de Alberto con su música que nos ha servido para introducirnos en esos versos tan, tan entrañables, tan, tan fuertes, tan vividos de, de Aníbal Núñez. Yo creo que queda poco, muy poquito por decir. Solo agradecer vuestra compañía, el que hayáis acudido una vez más a, a un acto organizado por la Asociación Salamanca Memoria y Justicia. Sí me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y que se hayan llevado a cabo estos actos primer lugar al Centro Documental de la Memoria Histórica, siempre dispuesto a acogernos a las actividades que les planteamos, al Ayuntamiento de Salamanca, en la persona de Fernando Rodríguez, que lo tenemos aquí, que cualquier iniciativa que le presentamos, que siempre sea en favor, en homenaje, en la reivindicación de los ignorados, porque también Aníbal ha sido en cierta forma ignorado durante mucho tiempo y por muchas personas. Tenemos a José Luis Barba, que es el director de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que también nos ha dado toda clase de facilidades para que este libro saliera adelante, junto con Carmen Cardona. Que sintiéndolo mucho, ella sobre todo le hubiera encantado estar aquí, pero, pero físicamente no, no estaba para acompañarnos por el gran trabajo que ha hecho, porque hasta el último momento la hemos tenido trabajando para que hoy aquí pudiéramos entregaros de forma gratuita este libro, para que no solamente… Eh, tuviéramos en nosotros ese recuerdo de la gran interpretación que, ha, que han hecho las personas que forman el grupo Eton Teatro, sino que también nos llevamos con nosotros una parte de esa obra literaria de, de Aníbal. Creo que es más fácil leerlo en la intimidad y también llegar a comprender mucho más su pensamiento. También quería agradecer al director del Museo de Salamanca, que ha colaborado, no sé si estará aquí, porque personalmente no lo conozco, pero que desde el primer momento se ha puesto a nuestra disposición para facilitarnos las obras de Aníbal, la obra pictórica de Aníbal Núñez que se encuentra en el Museo de Salamanca. A Maite Conesa, que es de directora de la Filmoteca, que también nos ha facilitado alguna imagen de, de Aníbal. Eh, tenemos por aquí también a Amelia Gamoneda Había invitado al decano de la Facultad de Filología Porque él, como sabéis, estudió Filología Francesa El, el decano no ha podido estar Pero tenemos aquí a la directora del Departamento de Francés Muchas gracias a todos por, por acudir Por estar aquí con nosotros Y sobre todo gracias a dos personas Que sin ellas no hubiera sido posible Poder desarrollar este acto Que es Ángel González Quesada con esta interpretación magnífica que nos han hecho de los, de los versos, de los poemas de Aníbal Núñez, también dar las gracias, bueno, y por este libro, que creo que queda parte de él ahí, de sus vivencias con Aníbal, de su forma de pensar, nos lleva por un camino hacia esos poemas de Aníbal para que nos resulte más fácil comprenderlos. Y Almudena, que con sus pinturas, con sus vivencias también, ella conoció a Aníbal, eh, nos ha permitido conocerlo también a través de, de estas pinturas, de estas acuarelas que, des, que a continuación ella os va a explicar. Entonces, muchas gracias a todos por acudir aquí, que sepáis que al acabar el acto hay una mesa con los libros que de forma gratuita se van a entregar a todos los que quieran llevárselo a su casa y que durante todo el tiempo que está la exposición abierta, estos, tiempos, estos libros estarán también a disposición todos los que quieran recoger. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es todo un honor. Eh, muchas gracias, reitero, todo lo que has comentado. Eh, gracias a todos por venir, gracias a todos por, por apoyar eh, por este libro. Eh, me gustaría que para, para ver esta, esta obra, eh, yo no me dedico a la pintura, entonces preguntaréis qué hago yo aquí. Eh, es una reivindicación como una ciudadana más para reconocer a un, a un poeta eh, de esta tierra eh, que no se le conoce todo lo que se debiera de reconocer. Y simplemente con esto quiero aportar mi granito de arena, eh, eh, porque bueno, ha sido un trabajo... Eh, tendido en el tiempo, eh, empezó poco a poco, eh, empezó por eh, la decisión de unos cuantos ciudadanos de pedir el nombre de una calle, por favor, el nombre de la calle de Aníbal Núñez, hay que hacerlo ya. Es... Entre, entre medias, soy un poco cabezota, eh, insistí muchísimo hace cuando estuve eh, los compañeros del Ayuntamiento, que, que, por favor, que se hicieran rutas por, por la ciudad en aquellos lugares emblemáticos, es decir, que se eh, reconociera con, con, conviviendo en la ciudad eh, la figura de, de Aníbal. En ese empeño, eh, en el Paraninfo en concreto de, de la Universidad, en un acto también eh, que se estaba recitando poesía, Manuel Ambrosio Sánchez, que muchos de conoceréis, me propuso por qué Almudena, no eh, eh, interpretas, escoges determinados poemas y los interpretas pintándolo, le dije que sí, sin saber a qué me estaba comprometiendo. Eh, requirió mucho tiempo, la lectura, a Aníbal, pues, bueno, eh, a él personalmente no, no le conocí, eh, nuestras familias sí que tienen un pasado en común, entonces sí que tenía esa intrahistoria, eh, me sonaba eh, eh, por donde había vivido y, y cuando él murió yo tenía 13 años, entonces ahí hay un relevo generacional eh, y me parecía importante que sobre todo también la gente de, de mi generación vaya tomando conciencia de, de, de su obra. Eh, y me planteé hacerlo pues, eh, a través de la pintura. Muchos me habéis preguntado ¿y cómo? ¿Y cómo? Pues hay que leer la obra. Eh, ...meterse en ella y dialogar como un poeta o con cualquier lectura, como no haya un diálogo interior con esa lectura no hay nada que hacer. Eh, hay que profundizar, eh, no es una lectura fácil... Eh, la lectura de, de Aníbal influye mucho el estado anímico que tengas a la hora de leer, no, eh, es un toma y daca continuo, y se trata de que haya ese diálogo. Entonces, eh, eh, una vez que existe ese diálogo hay que interpretarlo, hay evidentemente muchos poemas que son maravillosos, pero que los intentas eh, transmitir con pinceladas y es imposible, tiene un... un una complejidad tremenda, entonces he seleccionado unos cuantos simplemente. Eh, me diréis que si contáis los, los cuadros son 12, pero son 11 poemas, porque empiezo con uno y termino con otro, porque esa es la situación del, del poeta, donde se tiene que situar. Y. Si queréis, pues os puedo ir transmitiendo, no sé, es que somos muchos, eh, de ir contando cada una de, de las piezas, os aconsejo que, que leáis primero la obra, porque si no es complicado, y lo que he pretendido es principalmente utilizar también acuarela, la sensibilidad de la acuarela eh, va en sintonía también con, con, con esta poesía eh, de Aníbal. Eh, dependiendo del de, de poema, a mí os he gustado quizás, ir acercándome con cada uno de ellos, pues por ejemplo, eh... en fin, es que desde aquí no, no puedo ver bien, el primero y el último os aconsejo que leáis el, el poema, porque es la situación en la que se tiene que situar el poema, siempre agarrado a la vida, nunca al odio.